Hola que tal, rarita del canal, aquí capítulo video para ustedes, hoy estamos en que tal, sigo con Alexis, Ravito y Beto, Viola chicos Hombre, qué tal, hola papu aquí con la, mambo, la troca, bien regia en la carretera, y... la mano, oh. como perro, desgraciado Bueno, tú eres un perro, obviamente que tienes que rapar como perro, y chicos, posición en mi barrio, fierro, fierro, fierro ¡Oh! Pero no te vayas, allá arriba Chicos, los he traído hoy a un cara a cara Pero no es un cara a cara cualquiera Mira, tiene tres pistas es Mucho más peligrosas El triple peligroso que uno normal ¿Sí? Ah, bueno <risa> ah, sí. Este güey, que explicando No, pues vayamos Tiene muchas trampas Sí, sí, sí, mandó, me mandó a la chucha Loco, la aspa <risa> Yo voy por el medio, vámonos, vámonos Aquí retito, vámonos, regio, regio Uy, pero me ha estado te estoy oliendo la oh, coña no, ¡Pero Betofei! A... ¡Betofei! Ya iba a pasármelo, Jope Alexi, sí. ¡Qué asco! ¡Oh, qué okay, play! quítate oh, la no, verdad! ¡No! ¡Loco! ¡Loco que está loco! ¡Qué asco! El amigo, ¡Me tiene a los dos! Hasta no. la próxima, <ríe> imbéciles que malos Vamos, vamos, vamos, vamos vamos Que me lo paso, por fin, no No, no, no, no viene un cohete Pero, loco, <risa> todo el mundo me golpea ¿Por qué soy tan golpeable? What the fuck? A la madre, ese vehículo tenía para Esperate, la clave de manejo, ese güey no sabe controlar los derrapes Vamos, vamos, vamos Rabito, vamos, loco Tengo que ya pasamos esas camionetas Vamos, papu, vamos, yo te protejo, Kepley tranquilo Qué asco, qué asco, espérate, espérate Uy, espérate, espérate Ay, que no me haya tirado ¡Te empujo, papu! ¡Vamos! ¡No, pero! ¡Rabito! ¡Vuelvo, bueno bueno bueno qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo? van, Rabito, dando vueltas Ok, ok Me lo puede a pasar por qué No puede ser no puede ser, no. ya, ya. Me desinstalo el GTA. Joder, por fin, ojalá no haya otro John Cena por aquí. Ay, ya está, Vale, tranquilo, panita. Mi, mi, mi época de la lucha libre ya se ya se fue. ¿Qué? ¡Ay, mira cohete. coche cohete! vámonos ¡Vámonos! Hola madre! Yo vuelo, ¿Sigue vivo? <risa> <risa> Pero no nada. <risa> F en el chat. Si te acabo de sobrepasar, imbécil ¿Pero uh, como ah. que me has sobrepasado, bro? No, ¿Qué me ¿Qué me A ver, vas, Ya puto? te esquivé, bro ¿Tú qué esperabas? Si tengo alto vehiculazo veloz que el tuyo ah, Yo tengo ah, tremendo el culazo No, así no era ¿No? ¿Cómo? ¿Tremendo culazo? pero también, también Oiga, oiga, oiga, chicos Y ahora me toca ¿Qué coche es este, loco? ¿Una limusina como combinada con Monster? Es verdad Una Limonster o algo así sí Globo avántale, avántale, que estoy modo un poquitico ancianito. Vale, ahora sí. Aguantale, okay. modo lerdo. Sí, sí, sí. Vámonos, nos pasamos aquí. <risa> y muere. Vámonos, por fin. Ok, ok. Yo creo que este coche de ser tan grande... Uy, hola, leche Hasta la próxima. ¡Dios ¿What? What? ¡What? the fuck, ¿Ese tanque? Amigo. Ah, yo quisiera uno. Vale, vale, vale, vale Cambiamos, cambiamos, cambiamos. ¡Woo! Let's oh, go ahora que Play va por delante, Rabito. Tenemos que ponerlo las pilas que no hay que sabotearlo y ganarle. No, no, no, no, no, no, Aquí sabotear es de cochino. Oh, fe, Me saboteo, <risa> mi Eres el más cochino tú solo, eh. Pobre cosita fea. Ámonos, está la buena, está la buena. Esta ¡Oh, la, la buena. Mira, mira, mira, mira dónde, garrampa. Uh, hasta la próxima, Betopi. A mí no me vas a levantar, eh. A mí no me levantas. Me voy a levantar a otro Vámonos. ¡Uy, bueno, hermano, uno. me estás retando! ¡Oh, loco. No, no, no ya, me vas no, no. a sacar asqueroso. hasta la próxima. No, uh, no. Lo paso. Por fin, loco! Y ahora, uy, ahora soy una rampita, papá. Ahora los que amigo. vengan los no voy a tirar. ¡Qué cansado es ir en primer lugar! ¿Sí? ¡Dios no! Pues hasta luego, bro. Ahora sí, pero allá, me sonreas de mí. ¡Me salve. a, tocar a sufrir. Sí. ¡Me salve! ¡Se cae, se cae, se cae! ¡Ay, no, no, casi, no, no, no! ¡Ay, te tengo por los pelos, amigo! ¡Estoy es vivo, bro! Tengo Jesus conmigo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sí, sí, estás vivo. Está... ¡Adiós! Oh, ¡Ya hombre. no estás vivo! el camperito, el camperito! De hecho, vas de tercero, amigo, infórmate mejor. ¿Es verdad? ¿Cómo, ¿cómo que tercero? No, no, no, manche, no, manche, no, manche. no, no. no. está lo último, lelo lelo A ver, pasamos de carril. Con este vehículo creo que es más fácil cambiar de carril. Vale, vale, vale. Entonces, vamos por aquí, a la derecha, a la derechita, a la derechita, a la buena. Vámonos, vámonos. No, no puede ser. No puede ser. no puede ser. Uy, no puede ser. ¡Ayúdame, Alexi! ¡Alexi! ¡No! Hice todo lo que pude en mis manos. ¡Alexi, no pasa Ahora por la izquierda, ahora por la izquierda, por la izquierda, a la izquierda. No manches, loco, pero es que todos se están ocupando un carril, loco. ¡Hasta luego! ¡Vámonos! ¡No me van a sabotear más! ¡No! ¡Que te la saboteo! ¡Gracias, Robito! ¡Me salvaste, ¡Me salvaste! ¡De nada, que Muy el rabito bien. está con Kefri y Beto y tenemos que hacer ya. equipo. Va va va equipo equipo equipo. Diablos pues, ahí viene ahí viene el y no, viene Kepa. Vale, para ahí, ey, estoy remontando ahora no, ya segundos. No no no no no. no, no, no. no, no, no. Bondito papá y ahora me posiciono primero. No. Sí primero vámonos. Que no, ah, no, felicidades felicidades. No. <ríe> Yo era uno <ríe> de esos. En la última recuérdame Kepa recuerdas. No, ¡No! cáete ¿Ves, ves. ¿Qué, ¿Qué auto es? Es el coche Batman. ¿Sí? Coche Batman. Eres el, el baticoche, pues me la y pelamos. No. Ese bro. hubieras Te estado un, poquito, volando? un poquitico más, más reto me ayudaría, pero no. ¡Oh, cable, cable! Voy a llegar, Dios. Hasta luego. Adiós. ¡Adiós! Oh, oh, oh, oh, bro, Espérate, bro. No vas a pasar, que no puedes pasar aquí. Sí, bueno si puedes, puedes. puedes. vale. Vale, vale. ¡Volvemos la la Vámonos, aquí calculamos Y volamos Vamos, let's go Y llegamos en un santiamén Y ahora tengo un carro monster Y tengo la nerita de España, papá España Españita, A la madre mi... Españita mi casita, bro Vámonos Mira, mira, mira De primero, me lo pasé a la primera así No Puedes Ahora tengo un cochecito de playita, papá Playita, la playita está conmigo así ah, eres muy vaca que no. puedes para allá loco eres una pelota de playa no un coche de playa una pero playa de antes de playa. éramos amigos qué pachón se acabó la amistad porque no me pagaste mi millón de dólares que me debes pero si eso no es funcionó no me tomes, no manches no Uy, uy, no no no no no no no no no no no no no no no no no no no Gracias, gracias, mi pana. A ver, aquí con caldita, caldita. Vamos, vamos, vamos. Gracias, papu. No, solo es de que no me voy a ¡No la pelota. ¡Oh! ¡Ah! ¡Me tocó por un ratito, ¿A ¡Aquí no me puedes pasar, Ah, ¡Hasta luego! Ya te pasé. ¡Ya, ¡Le voy a hacer ese güila la del canelo, bro, del canelo! ¡A dónde va! la! ¡Loco! ¡No me esquivaste! Pase en la mitad de los dos Vamos, vamos, vamos, vamos oh, no. ¡No ¡Puido, ¡Puido, ¡Puido! ¡Puido! hasta luego! soy No Rimo. se supone que tú eres paramédico Bueno, soy paramédico Y nos para acaban que... de chocar Por eso paro ¡Paro, ah. médicos! Ah, ¡Entonces la fara! No, ¡No manches, entendí. loco! ¡Ahora soy un carrito de golf! ¡Ahora sí voy a ser muy golf. Nunca va a llegar con ese auto, amigo No, que, que tirarlo. Que no Soy muy golpeable en estos momentos No puede ser Hola, Kifli Hola, bolacha Toma Yo No, Marquetú, no es 11 ah. Ay, espérate, no No, no, no estás No, cayendo, no, ambulancia? no funcionó, vamos, vamos, No, no, no, no No funcionó, no, funcionó ¡Me morí, hijo de puta! ¡No, no! La... ¡Cómetame, se murió! Se la oh, ¡No la pasa! ¡Uh! Pues no, mira, Lesslie, me... tus ganancias No te las voy a pagar ¡No! ¡No, no, no! ¡50%! Y encima que lo último, gasco Let's go, papu Los que no confiaban, no. los últimos siempre serán primeros, bro no, ¿Cómo no, ven así? esa rana ¿Me das mi 50%? ¿Tu 50%? Sí, sí, claro, claro. Cuando lleva para arriba, papu. ¡Hasta luego!